Presidenta el vídeo de la interpelación a la ministra de Justicia detenidamente y que me dio mucha vergüenza por el tono y el contenido y mucha tristeza ver el daño que el bipartidismo ha hecho a la independencia judicial. Centrándonos en la interpelación, más que interpelar a la ministra sobre las declaraciones de los miembros del Gobierno que intentan influir en el Tribunal de la Causa del Proceso Soberanista, lo que hizo la senadora Muñoz fue una especie de causa general contra la ministra de Justicia. Gracias. Ya les digo que no seré yo quien vaya a defenderla, pero hoy nos traen una moción que, como he dicho antes, poco tiene que ver con la interpelación inici inicial de las declaraciones de los miembros del Gobierno hubiera tenido más sentido una moción centrada en la independencia judicial, la autonomía de la fiscalía o la separación de poderes, sino lo que ustedes nos han traído. Respecto de los dos primeros puntos de la moción, abonar las mejoras retributivas de los jueces y fiscales y el cumplimiento en cuanto al pago mensual de las actuaciones de los abogados de oficio, nada que decir. Evidentemente, nuestro grupo los apoya, pero como ya he dicho en el turno de enmiendas son ustedes un poco trileros al incluir estas reclamaciones en esta moción. Y no solo eso, porque, por más que diga, senadora Muñoz, son ustedes los campeones del cinismo. Que nos hable, que nos hablen ustedes de pagos en B manda narices, manda narices. Ustedes, ustedes, además, han estado gobernando durante los últimos siete años, Ustedes han estado maltratando durante años al turno de oficio con unas remuneraciones indignas y prácticamente nunca les han pagado mensualmente, sino que han ido acumulando meses y meses de retraso y no solo en el territorio ministerio, sino también en comunidades donde llevan años gobernando como en Madrid. Me parece excelente que ahora reclamen esos pagos mensuales, pero sabemos de dónde venimos. Que tenga la desfachatez en el último pleno de decir en esta tribuna que los abogados con el Partido Popular estaban cobrando mensualmente, creo que a muchos les va a dar la risa. Hay que tener valor para decir según qué cosas en esta tribuna. Les recuerdo que en recursos económicos invertidos en justicia y en capital humano nos encontramos bastante por debajo de la media de la Unión Europea. El gasto público destinado a los tribunales en España es de 27 euros por persona frente a una media en la Unión Europea de 50,4 euros. Y vamos con el tercer punto proteger con eficacia a los jueces y fiscales destinados en Cataluña que están ejerciendo su labor en condiciones muy difíciles debido a la tensión provocada por el desafío soberanista catalán. La tensión existe, pero la tensión la provocan unos y otros. Lo primero que podrían hacer ustedes para rebajar esa tensión sería dejar de convertir cada pleno en un ataque a Cataluña o que el señor Casado deje de pedir día sí y día también como un disco rayado que se aplique otro 155 más duro. Y al presidente de la Generalitat, que deje de hablar de vías esluvenas y deje de estar desconectado de la realidad del país y de la mayoría de las necesidades de la gen. Respecto a la protección, si hablamos de protección material en el sentido de asignación de escoltas, es una medida que ya se lleva aplicando desde el pasado mes de marzo. En todo caso, será el Ministerio de Interior y, sobre todo, la Consellería de Interior los que deberán de, determinar porque esa es su responsabilidad, si es preciso aumentar esa protección a tenor de los últimos hechos y, hechos y no conmociones que solo buscan inflamar, una vez más. Si lo que se solicita es una protección más institucional o simbólica por parte del Ejecutivo, es evidente que no procede más allá de reiterar el absoluto y escrupuloso respeto a la división de poderes. Y si hablamos de presiones al Poder Judicial, Saque usted la libreta también, señora Muñoz, y apunte, apunte, que si alguien ha criticado y presionado a los jueces ha sido su partido. Hace unos días un diputado del PP insultaba en sede parlamentaria al juez de Prada, el juez de la Gurtel, diciendo que es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias, frase que además se repetía en el WhatsApp del señor Cosido. En el Congreso, hace unos meses, pedían que el Consejo General del Poder Judicial vigile a los jueces que llevan sus casos Gürtel y Bárcenas. Calificaron en un, en un comunicado de abuso de derecho la citación de Mariano Rajoy para declarar en el caso Gürtel. La secretaria de Estado de Justicia de su Gobierno llamó a la jueza del caso Master para saber si iba a pedir la imputación de Casado el también reprobado ministro de Justicia catalá, cargando contra los fiscales del caso Púnica. Son unos cuantos ejemplos de esta misma legislatura y ustedes vienen aquí a darnos lecciones. Y un último deseo. Dejen de utilizar ese lenguaje bélico y de traiciones y traidores de hablar todo el día de golpistas sin respetar la presunción de inocencia. ¿O no es eso también, presionando a ¿No es eso también presionar a los jueces sobre una determinada condena? Traigan mociones constructivas sobre lo que necesita la justicia y tendrán nuestro apoyo. Pero para mociones para seguir su juego de cada pleno como excusa para cargar contra Cataluña y seguir inflamando el conflicto, no cuenten con nosotros.